En el vídeo de hoy te voy a enseñar los tres Funko Pops más feos que existen, a mi parecer, porque obviamente para gusto los colores. Es bien sabido que con el paso del tiempo Funko ha ido mejorando y poniendo más detalles en sus figuras, y lo que era en un inicio no tiene nada que ver con lo que son ahora. Para muestra un botón, aquí tenemos a Félix de Romper Ralph en su primera versión, y aquí tenemos a Félix con la versión nueva. Obviamente este no es uno de esos Funko Pops feos, porque dentro de lo que cabe no está mal la figura, pero sí que comparando uno con otro podemos notar el paso del tiempo y cómo la marca ha ido evolucionando. Por eso me ha parecido gracioso crear este vídeo enseñando los tres Funko Pops más feos, a mi parecer, y que vosotros también me contéis en los comentarios cuál es para vosotros vuestro top 3 de Funko Pops más feos. Si os gusta mucho el vídeo, quizás podemos hacer una segunda, o tercera, o cuarta, o quinta parte enseñando los que a vosotros os parecen más feos. Empezamos con un Funko Pop de Stranger Things, que para mí, la verdad es que me parece horrible. O sea, si yo cojo y vomito, creo que sale algo más precioso que este Funko Pop. Se trata de este monstruo de Stranger Things, que, pues, sin más. Yo creo que no era ni necesario hacer ese Funko Pop, porque es que no parece ni un Funko. No sé qué opináis vosotros, pero me parece horrible. Aquí voy a hacer una pequeña trampa y voy a mencionar una tirada completa de Funko Pops, que son los de Life Action del Rey León. Yo lo siento por las personas a las que os gusten esos Funko Pops, pero no, no, es que no, no hay por dónde cogerlos No me gusta ninguno. Y para acabar tenemos a esta especie de Goofy, que sí, es Goofy, pero la verdad es que el pobrecito seguramente valdrá mucho dinero, porque es muy antiguo, pero el pobre es muy feo, muy feo, muy feo, es que no, es que no hay nada, nada en comparación, o sea, mirad este Goofy, y ahora mirad este, eso es lo que hablábamos antes, se nota el paso del tiempo y de los años, y cómo Funko ha ido mejorando, pero es que el pobrecito, y bueno, no quiero alargar mucho el vídeo, pero también el Funko Pop de Dory, tampoco me gusta nada, es bastante horrible, y bueno, un sinfín más. Hay muchísimos Funko Pops que, bueno, por cómo son en la película o en la serie, a lo mejor no han sabido adaptarlo todo lo bien que deberían, o a lo mejor son simplemente figuras antiguas. Y ya habéis visto pues que bueno, Funko al principio las figuras, pues, bueno, algunas muy bien, otras menos bien. Pero esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el contenido de este vídeo, que le deis un buen like y os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Os leo por los comentarios... Quiero que me contéis cuáles son vuestros Funko Pops más feos. ¡Adiós!